Vos sabés que la gente se sorprende en este rol tuyo, por ahí los que no laburaron con vos, de que trabajás mucho. La gente piensa, no sé, que sos sí, vago. Pero me gustan. Que no estás detrás no, de las cosas, que no supervisás, no, traba, que no te metés. No, se estás se en, se en se todos los detalles. De la vida, pues. No, pero la gente ¿Pero por quién ahí, dice que soy vago, acá, Qué turro, todos. Pero quién dice que sos vago. No, no. La dicen. La dicen. Gente, ¿Quién? No, pero yo, la trabajo, gente, ver, pero yo trabajo desde los 15 años, Ángel, me sorprende a ver de los la 15 gente que años que era cadete en Radio Rivadavia. Es vago. Mucha gente. siempre, he laburado toda la. No, es con la imagen de Divo, tiene uno. sin trabajar mucho. Eso no, son fantasías. Defender, son fantasías, claro. La no, que no que hacía, la es que, pero yo miré desde el primer videomatch, yo miraba todas las notas, total todas total. las notas que iban sí. al aire, pero todas la las notas las miraba yo una por una y decía, esta sí, esta no, sí, esta verdad, sí, esta no, todas. Ah. Y había 50 notas, iban al aire 15, siempre. Hasta las editaba yo, la noche me quedaba hasta no, 3 aparte, 4 de la, la mañana. ¿A cualquiera? Yo lo he visto la Pero el otro día, Marce...